Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, quiero agradecer a WordPress por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Eh, y brindarles esta charla que estoy segura que vamos a aprender un montón de marketing, no importa eh, si has tenido algún acercamiento, si estás muy avanzado o si estás eh, iniciando, todos los conceptos que vamos a repasar aquí y todas las tácticas de las que vamos a hablar, eh, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos llevarnos un aprendizaje que podamos aplicar en nuestro día a día para nuestra empresa o bien para las empresas en las que trabajamos o colaboramos. Eh, de entrada, mi nombre es Virginia Silva. Eh, la charla de hoy se llama Outbound e Inbound. ¿Cuál es el mix perfecto para mi estrategia? Quería empezar eh, haciéndole una pregunta porque sé que es una pregunta muy polémica y, a, y todos hemos preguntado alguna vez este cuestionamiento, que si hay empresas que sobrevivan sin marketing. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, eh, pero la verdad la mayoría me dice que sí. <ríe> eh, seguramente porque eh, vemos muchos negocios o muchas empresas que de pronto no tienen un presupuesto puesto asignado de marketing eh, o no lo hacen de forma directa. Mi respuesta siempre es definitivamente no. Lo que sí existen son personas que hacen marketing, pero no saben que hacen marketing. Todos, incluso la pulpería del chino acá en Costa Rica hay... Eh, seguramente en otros países no se les denomina pulperías, puede ser un súper, un mini súper, una tienda, eh, y digo, menciono el chino porque normalmente allí las cosas son un poquito más baratas. Entonces son muy conocidas, hay muy, son muy populares, hay, hay muchísimo de eso. Todos, incluso ellos, hacen marketing, y si no me creen, eh, a cualquier costarricense que le pregunten en qué piensa cuando entran al súper del chino, todos te van a decir ¿dónde el chino es más barato? Eh, esa lámpara te va a durar un mes porque también hay una relación muy cercana con el precio y la calidad, sabemos que es muy, muy, muy barato pero también que la calidad no es como muy duradera de cualquier cosa que compremos, ahí. Y te cuesta un rojo donde el chino, un rojo es un... Eh, billete de mil colones que se equivale como a casi dos dólares eh, y bueno los precios andan más o menos por ahí eh, entonces casi siempre es un, es un precio estándar y eso está digamos bien, bien marcado, el billete tiene color rojo y por eso te dicen, es muy popular, mmm, eso cuesta un rojón del chino. Bueno, eso, aunque no creamos, también es una forma de hacer marketing, porque el marketing en su definición, y más adelante lo vamos a ver, es cómo nuestra audiencia o cómo las personas a las que queremos llegar nos perciben. Entonces, la frase de hoy sería, haces marketing y luego existes. Esto en el mundo de los negocios es una verdad, no hay quite. <ríe> y una aclaración importante, por si acaso, eh, porque esta es, es una frase muy popular, es una versión pirata o adaptada de la frase de Descartes de pienso, luego existo. Pero para los negocios, negocios sin marketing, sería imposible de sobrevivir porque si nadie te conoce, pues nadie te compra. Al final, aunque tengamos un rótulo nada más y nuestro esfuerzo de marketing, nuestra inversión en marketing sea poner un rótulo afuera del negocio, pintar el negocio de un color, hacer, eh, la, poner las mesas, las sillas, la barra de una forma, todo eso comunica. Y si comunica, también es una forma de hacer marketing porque creemos que esa forma en la que hemos organizado todos esos elementos nos van a ayudar a traer más clientes. ¿Quién soy? Mi nombre es eh, Virginia Silva, que ya les había comentado. Tengo siete años implementando estrategias de marketing y ventas para empresas de alto nivel en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Tengo un MBA en Business Administration y una especialidad por la European Open Business School en Marketing Digital. También tengo una empresa, esta empresa se llama Avantar Consultora, y yo siempre digo, tu empresa hace marketing. En realidad, nuestro trabajo consiste en conectar a las personas con productos o servicios que necesitan. Y la parte más importante de toda esta ecuación es el lado humano. Tanto las empresas, quienes están detrás de esa empresa y los dueños de esa empresa y los altos directivos son personas que necesitan cumplir objetivos. Eh, los clientes potenciales de... Eh, Estas empresas también son personas que necesitan cubrir necesidades y nosotros en, internamente también somos personas que con nuestros talentos y nuestras habilidades permitimos que esa conexión se dé de forma efectiva. Entonces, el lado humano es algo que cuidamos mucho y que nos importa demasiado. Ahora, ¿qué es marketing? Y recordándoles el título de nuestra charla, vamos a hablar de inbound y outbound, y cómo eso nos ayuda, o cómo cada uno de esos canales y esas definiciones nos van a ayudar a crear el mix perfecto para una estrategia de marketing. Entonces voy a empezar por la definición de qué es marketing. Eh, muchas personas piensan que se trata solamente de cómo vender y anunciar, pero realmente eso es solo, solo lo que vemos en la superficie, es la punta del iceberg. Eh, Herb Keller, que es el cofundador de Southwest Airlines, decía, no tenemos un departamento de marketing, tenemos un departamento de clientes. ¿Por qué? Porque el marketing es el único departamento que tiene que preocuparse más que por la empresa, por el cliente, ...al que esta empresa quiere captar. Entonces, el concepto de marketing asume un punto de vista más bien de afuera hacia adentro. Es decir, primero escucho a mi cliente, primero investigo qué necesita, qué requiere... Y luego entonces regreso, traigo toda esa información de forma a, a lo interno de la empresa y tomamos decisiones respecto a eso. Y no al revés, tal vez el concepto de venta es un poquito diferente porque para las ventas primero definimos qué tenemos para ofrecer y después vamos y buscamos clientes. Entonces, esta sinergia entre marketing y ventas va a hacer que tengamos como el punto de equilibrio donde no sea la empresa quien decide qué vender, sino que sea el cliente quien decide qué es lo que la empresa debe de ofrecer. Por eso el cliente es el eje central eh, de todo el negocio y marketing se encarga de que así sea. Y ese, ese centro... Eh, eso de centrarnos en el cliente es la ruta más efectiva hacia las utilidades, así lo definía eh, Kotler en 2013. De hecho, Kotler, les recomiendo el libro Fundamentos de Marketing, la última edición fue en 2013 y les va a ayudar muchísimo porque eh, él es casi que uno de los padres de la mercadotecnia. Entonces, la verdadera incidencia del marketing está en la mejora continua de cuatro áreas específicas. Sé que mucho hemos escuchado de las 4P del marketing y sé, también he escuchado comentarios de que quedó desfasado, que está un poquito obsoleto. Yo creo que si lo retomamos a la actualidad y volvemos un poco a los orígenes, vamos a ayudarnos a entender que el marketing en la definición de sólo cómo vendemos y solo cómo anunciamos eh, muchas veces fracasa porque el problema está más en la raíz. Quizá tenemos un producto que nadie quiera o que a nadie le sirva, quizá tenemos un precio que no es competitivo, quizá la forma en lo que lo estamos promocionando o la forma en lo que lo estamos distribuyendo, que esa es la definición de plaza, cómo hacemos llegar el producto o servicio eh, a nuestros clientes potenciales, quizá el canal que estamos eligiendo no es el correcto. Entonces, repasar un poco estos conceptos que conocemos ya desde hace mucho tiempo, nos va a ayudar también a que... Eh, cada una de las cosas que hacemos, nos aseguremos de que las bases eh, de la empresa están correctas. Y si están correctas, entonces todo lo que tiene que ver después con publicidad se vuelve la parte más sencilla. Pero lo vamos a analizar también más adelante. Yo les quise estructurar eh, cómo podemos mapear un análisis horizontal y vertical. Y vamos a poner en la parte horizontal toda esta base que les mencionaba que van a ser producto, precio, plaza y promoción. Y en la parte vertical eh, algo que se llama el buyer's journey o customer journey o el recorrido del comprador. Eh, se divide en tres etapas que también las vamos a analizar un poquito más a profundidad, pero quiero que noten que el centro, tanto del análisis horizontal como vertical, siempre, siempre va a venir del cliente. El análisis profundo de las necesidades, los deseos, las motivaciones y el problema de nuestro cliente nos va a ayudar a desarrollar un ecosistema de marketing que sea eficiente. Entonces, eh, ¿qué es marketing? Es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes. Otra vez menciono a, a Kotler porque me parece que tiene una definición bien, bien razonable, verdadera y que le atina a lo que en realidad hace el marketing. Crear relaciones fuertes con los clientes para en reciprocidad captar valor. Es decir, nosotros tenemos, los clientes tienen algo que nosotros queremos, pero principalmente nosotros tenemos que tener algo que nuestros clientes quieran. Y ahora vamos a ir a repasar entonces el concepto de outbound. ¿Qué es outbound? Eh, bueno, creo que aquí me equivoqué. Vamos a empezar primero por inbound. Y el inbound es la mejor manera de convertir a desconocidos en clientes y en promotores de la empresa. El inbound está centrado principalmente en el cliente. Y vean que eh, este razonamiento del de cliente y el cliente es algo que, en lo que voy a insistir durante toda la... Eh, presentación durante toda la charla, porque el cliente es un elemento principal del que a veces nos olvidamos, a veces nos centramos muchísimo en nuestros productos, nuestros servicios, en lo innovadores que somos, en las ventajas que tenemos frente a la competencia y comunicamos un montón de cosas, menos la forma en la que podemos empatizar con nuestro cliente potencial y cómo podemos satisfacer sus necesidades. Entonces, Necesitamos que nuestros mensajes y nuestros contenidos empaten con las necesidades de las personas. Y para eso se necesita una investigación profunda de los retos, de las necesidades, de los deseos que tiene nuestro cliente. Y en qué etapa se encuentra que esto va de lo que hablamos del Customer Journey o el Buyer's Journey en el análisis vertical. Y cómo podemos ayudarle durante todo ese recorrido no solamente en su proceso de compra, podemos aportarle valor desde mucho antes y crear relaciones de lealtad con los clientes para que cuando llegue el momento de tomar una decisión de compra, ya esta persona o este cliente potencial esté involucrado conmigo, me conozca, y no solo me conozca, sino que haya empatizado conmigo y que... La marca que yo tengo realmente sea una marca que le gusta porque le aporta valor y no necesariamente está buscando solo extraer el valor, que un poco de esa fricción se da con muchas empresas. Esta concepción de que uy, lo único que busca es que sacarme la plata como de lugar, no, busca una relación un poquito más armónica con el cliente potencial. Eh, por acá les traigo una definición de lo que es album. y vamos a ir como un poco contrapunto entre eh, la definición de inbound y album y vamos a ir haciendo un poco de eh, comparativas. El album y esta es una definición de hecho que mmm, encontramos mucho en internet, es o se define como cuando hablamos de tácticas, como todas las tácticas que tienen que ver con medios tradicionales, ¿sabes? Todo lo que no es digital eh, y que se conocía también como el marketing tradicional, televisión, radio, medios impresos, eh, panfletos y, y todo esto que hacíamos antes de que llegara la disrupción de el, el, la, los canales digitales. Pero también hay una definición que a mí en realidad no me gusta porque ninguna empresa debería de hacerlo de esta forma, pero sí que lo hacen de vez en cuando, y es, se define como una interrupción o una molestia, y que también se pueden calificar eh, términos como impersonal o como agresivo. Ese tipo de relaciones, por favor, evítenlo a toda costa. Y si alguna vez se escuchan outbound, para una empresa de forma, como una definición peyorativa, eh, alejense de ahí. <ríe> no es bueno que interrumpamos al usuario. Lo que buscamos es justamente eh, enfocarnos en personas que en realidad necesitan nuestro producto y servicio y crear una relación armoniosa con ellos. Entonces, para efectos de esta charla, vamos a usar el Outbound, eh, en su significado como agrupación de canales, ¿sí? como el marketing tradicional o los canales tradicionales de hacer marketing. Porque nunca, nunca debemos ser intrusivos con nuestros clientes potenciales. Las principales diferencias que tenemos. En inbound eh, está centrado en el cliente, mientras que el outbound está centrado, centrado un poco en el producto. El inbound por su naturaleza, permite la personalización, mientras que el outbound es un poquito más masivo porque delimitar o llegar a público específico, sí que hay forma, pero la personalización se sale un poquito de las manos, pero vamos a ver también cómo podríamos hacerlo de una forma un poco más eficiente, usando estos canales tradicionales, porque en realidad no se han quedado tan obsoletos. Todavía tenemos públicos y personas que prefieren estos canales y a los que podemos llegar también. Más adelante vamos a repasar un concepto que se llama multicanalidad, pero vamos a repasar primero cuáles son estos canales eh, eh, divididos entre inbound y outbound. Eh, el inbound también, por su naturaleza, permite que haya una comunicación bidireccional, es decir, a través de plataformas digitales podemos nosotros desarrollar una escucha activa, no solamente mandamos un mensaje, también las personas pueden respondernos a ese mensaje y, que otras personas evidencien esa comunicación que hay entre empresa y consumidor final. Y que esa comunicación bidireccional también sirva como un referente para las personas que están de pronto en otra etapa de su recorrido o incluso tomando una decisión de compra. También... El inbound permite un monitoreo de resultados en tiempo real y eso es algo que eh, todas las personas que trabajamos en marketing agradecemos y que hasta cierto punto si lo usamos de una forma sabia podemos sacarle mucho provecho porque podemos tomar decisiones en tiempo real y no post mortem, es decir, no hasta que ya todo pasó, analizar por qué pasó, eh, si lo hicimos bien o si lo hicimos mal el monitoreo en tiempo real te permite también reaccionar eh, cuando tengas que reaccionar y girar el timón si sí, en lo que hay que hacer y en dado caso el outbound pues eh, te permite tener los resultados un poco hasta el final aunque si tienes una campaña que vas a eh, lanzar en medios tradicionales puede irlo viendo, lo puede ir monitoreando también, dependiendo de los KPIs que hayas definido o los indicadores de los resultados que hayan de, de haya definido para monitorear, pero sí que se queda un poquito más atrás del de monitoreo de resultados y la riqueza de métricas que tienen los canales digitales. Eh, también crea contenido para cada etapa del recorrido del cliente, Eso es algo que también por naturaleza permite eh, los medios digitales y el inbound específicamente, mientras que el outbound no tiene en cuenta el momento, vos tenés que lanzar un mensaje con una campaña y probablemente vas a llegar a todos tus clientes potenciales y no necesariamente todos están en la etapa, eh, en la misma etapa. A veces no están listos para comprar y otros sí ya están listos y sin embargo todos recibieron exactamente el mismo mensaje. Entonces es un poco de, de desventaja que tienen los medios tradicionales. Y eh, quizá aquí esta es la única ventaja que podamos, o, o la ventaja más marcada tal vez, de eh, Labband y es que los resultados son también a corto plazo. Es decir, yo lanzo una campaña, tiene un enfoque en ventas y puedo empezar a ver resultados a corto plazo. Mientras que Inbound requiere desarrollar una estructura eh, grande y los resultados, como son muy orgánicos, también se pueden ver, digamos, que a largo plazo. Entonces, en categorización de canales vamos a encontrar a Inbound con blogs, redes sociales, podcasts, blogs de videos, el posicionamiento SEO, el boca a boca. Mientras que en el Outbound vamos a tener la radio, la televisión y el cine, los medios impresos, los rótulos, vaya, afiche, activaciones. Incluso el marketing, el marketing sensorial, que era una de las cosas con las que introducía la charla, porque sí, mucho de lo que eh, hacemos ahora también cuando para negocios específicos o sea, es cuando va a una tienda eh, que haya cierto olor que haya cierto ambiente, que haya eh, cierta música, que haya cierto sonido y todo eso te va a conectar también con un proceso de compra. Entonces también lo incluimos como dentro del marketing outbound como uno de los elementos que tenemos que cuidar porque justamente también esa forma de hacer marketing va a ayudar en temas de fidelización. He puesto el SEM y la publicidad digital en ambos porque eh, SEM y publicidad digital, o sea, medios de pago digital, también van a traer resultados a corto plazo. Y aunque puede ser también bien dirigido, podemos hacer SEM o publicidad de pago en medios digitales, de, en medios tradicionales. De hecho, eh, aunque categoricemos toda la radio, la televisión como un medio album, eh, y normalmente para aparecer en radio y en cada uno de estos medios uno tendría que pagar. También hay formas de colaboración que tienen que ver con las relaciones públicas, que nos van a ayudar a tener un, un espacio que de pronto no es de pago, pero que también nos van a ayudar a aportar valor. Te doy un ejemplo. De pronto hay una revista de la mañana que, sabes, que tiene un segmento que no se pierde una señora de 40, 45 años que ama de casa y demás. Y probablemente ese sea tu buyer persona o tu público meta. Podrías buscar un espacio, una colaboración para tener eh, un momento, una entrevista en, ese, eh, en esa revista, aportar valor y además dar a conocer tus productos o servicios. Entonces, sí, también hay forma orgánica eh, de aparecer o de tener presencia en estos medios eh, outbound sin necesidad de tener que eh, pagar publicidad. Lo mismo ocurre con los canales inbound. Podrías eh, crear toda una estrategia solamente orgánica, pero también podrías acelerar un poquito el crecimiento porque mira que todas las empresas quieren vender. <risa> Cualquier cliente que llega a mí me dice, Virginia, súper bien, me gusta toda la infraestructura y todo lo que hay que construir, pero eso va a estar dando resultados después de un año y yo necesito vender hoy, ¿sí? Entonces, sí, hay que acelerar un poquito toda esta parte de la venta inicialmente mientras vamos construyendo infraestructura. Entonces, eh, es importante tener en cuenta todos estos canales y cómo los usamos estratégicamente para poder tener los resultados que esperamos en crecimiento y en fidelización de nuestros clientes potenciales. Eh, Hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Hay una frase anónima que dice, un verdadero experto es aquel que conoce las diferentes partes y también conoce cómo éstas se relacionan entre sí para formar un todo. Es decir, es capaz de ver la foto completa. Si vemos la foto completa y no satanizamos ningún canal, al contrario, entendemos cuál es el ecosistema donde se maneja, donde encontramos a nuestros clientes potenciales y desarrollamos un mecanismo para encontrarnos con él sin ser intrusivos, entonces probablemente vamos a tener mejores resultados. Si vamos a mantenernos, esto que en marketing llamamos, ve que en marketing todo lo etiquetamos, mantenernos en el top of mind de nuestros clientes potenciales queremos que nos recuerden siempre sobre todo cuando van a tomar una decisión de compra pero la forma de ser memorable es aportando mucho mucho valor en todos los canales que decidamos usar eh, y en cada una de las etapas del proceso de compra estamos en un mundo omnicanal y por eso tenemos que aprender cómo usamos cada uno de estos canales a nuestro favor esto eh, es un, un board, que es un ejercicio que hice con un cliente y que me gustó muchísimo y que quiero compartirlo con ustedes. Eh, está basado en el libro Traction, lo pueden encontrar en Amazon, y de, eh, con todas las recomendaciones de este libro se hizo un board en Miro, eh, Miro es una herramienta que, digital que les puede ayudar muchísimo también para hacer mapas mentales, desarrollar estrategias, aterrizar todas las ideas, hicimos un brainstorming, eh, y este board principalmente lo que nos trae es cómo eh, hacemos todo este proceso de brainstorming que sea efectivo, hay tres eh, etapas principales, lo primero, idear, o sea, traer bajar todas las ideas que tengamos, por muy locas que parezcan, eh, calificar esa idea y luego priorizar cuáles vamos a probar primero y cuáles vamos a probar después. Ya les voy a explicar cómo, cómo hacerlo de forma efectiva. Y luego, eh, que hemos decidido cuáles vamos a priorizar, hay que probar, enfocar y si necesitamos pivotar y volver otra vez a probar otra idea, lo volvemos a hacer sin ningún problema, tal vez la lógica de todo esto es que no todos los canales van a ser efectivos para nuestra empresa, entonces tenemos que ir probando canales, a pesar de que hayamos hecho un análisis de buyer persona, un análisis de mercado, eh, es posible que en las investigaciones siempre hay un margen de error, entonces siempre es importante tener un plan piloto para cada uno de estos canales. Eh, el, el libro menciona sobre 19 canales o 19 categorizaciones de canales, por eso recomiendo que lo vayan a leer. Por aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros tomamos esa información y la bajamos. Esto que encontramos acá en la parte amarilla es un canal, digamos que la tarjeta grande define el canal. Eh, y luego acá abajo vamos poniendo qué podríamos hacer en este canal. Entonces aterrizamos ideas de cómo podemos explotar ese canal, y estas tarjetitas en un amarillo más claro nos dice ideas de uso de ese canal, cómo podríamos llegar de forma creativa a nuestro público a través de este canal. Y una vez que lo hemos aterrizado, eh, todas las ideas, nos respondemos estas preguntas para cada una de estas ideas. ¿Cuál es el éxito que nosotros calculamos que podríamos tener? ¿Cuánto podría ser el coste? ¿Cuánto necesitaríamos invertir en ese canal para poder alcanzar y aterrizar todas esas ideas y probarlo? ¿Y cuánto sería el periodo de prueba que tendríamos que tener para tener una respuesta un poquito más confiable respecto a los resultados? Una vez que respondemos todo esto, vamos a hacer... Un círculo donde eh, en el círculo vamos a poner en la parte de afuera bueno, o en la periferia del círculo cuáles son las ideas más radicales. Luego, eh, un poquito más cercano al centro, ideas que podrían funcionar. Y en el centro las ideas más prometedoras. Por supuesto que este análisis va a venir de, de, de la comparativa entre cuánto nos cuesta ¿Cuánto tiempo tiene que, se, que pasar el periodo de prueba para que el resultado sea confiable? Eh, ¿Y qué tan efectivo puede ser para encontrar allí a nuestro buyer personal? Entonces, una vez que tenemos esas respuestas y podemos categorizar eh, cada una de las ideas, entonces hacemos un documento para empezar a lanzar cada una de ellas, dándole prioridad a las ideas más prometedoras y luego vamos agotando todos los demás canales eh, en, la, en la medida de priorización. Luego siguen los que pueden funcionar y luego probamos los más radicales porque los más radicales son los que eh, podrían, digamos, que ser más arriesgados también. Entonces priorizamos los que eh, son más confiables y después nos vamos arriesgando un poco más. ¿Cómo creamos entonces un buen mix? Esto que les comenté es una forma... Muy buena de hacerlo, se los recomiendo, si quieren leer el libro pueden leerlo también, me parece un libro bastante bueno, pero eh, en mi experiencia también les recomiendo que usen Inbound siempre, siempre como metodología, es decir, siempre intenten ofrecer valor de una forma no intrusiva, pero no se mantengan pasivos, tal vez la, la definición del inbound y que es inbound es un, un término acuñado por Hotspot, una empresa norteamericana eh, que ha desarrollado un CRM, pero que ha logrado encontrar también una forma correcta de hacer esta alineación entre mercadeo, ventas y poner al cliente potencial en el centro. La parte que quizá a mí como experta no me termina de encajar es que el inbound tiene una posición un poquito pasiva, es decir, es el cliente siempre el que tiene que levantar la mano para decirte quiero tu servicio, tu producto. Yo creo que una forma también buena de hacerlo es saber qué cliente está en un proceso de indecisión porque le falta un elemento y le hace falta conversar contigo para que le den los argumentos que necesita o evacuar las dudas que necesita para poder tomar una decisión. Entonces, en ese sentido, no hay que mantener una parte eh, o esta... Eh, Pasividad, a veces hay que tomar el teléfono y llamar y decir, hola, qué tal, represento a la empresa tal y quería saber si te puedo colaborar en alguna duda que tengas respecto a tal y tal y tal cosa. Hola, noté tal y tal cosa respecto a, noté que eh, estás leyendo nuestros artículos, noté que te suscribiste a nuestro blog, noté tal cosa de tu parte y me gustaría saber si sería un buen momento para que conversemos. Esa partecita que sí tiene el outbound, eh, deberíamos de mezclarlo, siempre, por supuesto, aportando valor. Si el cliente no nos quiere escuchar en ese momento, pues eh, es siempre bueno dejar la puerta abierta, pero hay que dar el, el pasito para explorar. Y usemos la categorización de los canales inbound y outbound para elegir cuáles son los canales que mejor le convienen a tu empresa para crear justamente este mix, y que el centro siempre de toda la operación sea el cliente. Entonces, en un análisis horizontal, este, volviendo, retomando eh, la estructura inicial que les comentaba, siempre es bueno crear el producto eh, o servicio, o hacerse todas estas preguntas en la parte inicial. Es decir, mientras estamos planificando. Pero también lo puede hacer durante, mmm, vas avanzando o conforme tu negocio va adquiriendo madurez. Porque los usuarios no son estáticos y nuestros clientes potenciales no se quedan solamente eh, en la misma época o con las mismas necesidades. Van cambiando. Entonces es importante nosotros replantearnos y hacer los cambios necesarios. Entonces... Todos estos cuestionamientos de producto, precio, plaza y promoción hay que hacerlos de forma constante. Yo recomiendo hacerlos por lo menos en periodos de seis meses a un año. Sigámonos preguntando y sigámonos replanteando porque esto nos va a ayudar a estar siempre, siempre un paso adelante. Acá les dejo también un videito que me gustaría que vieran, que es cómo validar para el, el, el emprendimiento hipótesis, entonces te habla del producto, del precio, de la promoción y la hipótesis que tenemos a veces respecto a este tema en nuestra empresa y cómo podemos hacer un proceso de validación de hipótesis para rápidamente dar unos pasitos atrás y volver a replantearnos eh, lo que, lo, lo que hemos, la conjetura a la que hemos llegado inicialmente para volver a probar. Entonces, por aquí se los dejo y estoy segura que les va a servir un montón en temas de metodología para analizar si estamos dando los pasos correctos. En el análisis vertical, eh, que es el término acuñado por Hotspot sobre el tema del inbound, antes pensábamos que eh, el recorrido de compra o todo el proceso comercial estaba mapeado en forma de embudos. El tema que el mismo Hotspot lo ha corregido y que ha analizado es, el tema con los embudos es que no tienen en cuenta que los clientes que cierran, es decir, los que ya se convirtieron en cliente y pasaron por un recorrido, inciden en el proceso de compra de todas las personas que están en la parte alta del embudo porque queremos validación, no queremos equivocarnos, queremos ahora tomar decisiones un poco más inteligentes respecto a eh, las compras que hacemos. Entonces, para mapearlo de forma correcta, pasamos del embudo, del embudo perdón, al ciclo, es decir, al flywheel. Y este flywheel lo que dice es, el cliente está en el centro y alrededor vamos a desarrollar una estrategia de marketing que nos ayude a atraer desconocidos, eh, que haga un pase al proceso de venta y que ventas haga un pase también al servicio al cliente, porque esta fidelización del cliente definitivamente va a incidir en la adquisición de nuevos clientes potenciales, por dos razones, la, valiza, la validación, que ya les comentaba antes, necesitamos esa prueba social de que tu producto, tu servicio realmente funciona, y... Lo segundo es la recomendación, normalmente un cliente que está encantado con tu producto o servicio, no solamente te va a dar un buen review, también te va a recomendar con su círculo cercano y con todas las personas con las que pueda, porque hay un, un concepto, una definición que me parece que lo escuché eh, de alguna marca que decía, lo bueno se comparte. Todos queremos compartir lo bueno y si hay un producto o un servicio que nos satisface mmm, lo suficiente para alguna necesidad y estamos encantados con ello, lo vamos a comentar, lo vamos a recomendar y le vamos a decir a las personas que lo usen, que lo prueben. Eso es algo natural, inherente al ser humano. Entonces, que marketing lo tenga presente dentro de sus procesos, también es vital. Trayendo todas estas etapas, porque aquí entra también el tema del Customer Journey, eh, ¿cómo entonces eh, se vería desde la etapa de conciencia, desde que eh, las personas estoy buscando que me conozcan, hasta la parte de recomendación, cómo sería un mix de canales dentro de este análisis vertical? Probablemente se vería así. Alguien puede ser que nos conozca por primera vez o haya escuchado por primera vez eh, de nosotros por la radio, por la televisión, por la empresa gráfica o por un boca a boca. Y luego se si haya interesado por nosotros y si reconozca una necesidad que nosotros eh, le ayudamos a evidenciar y necesite un poquito más de pruebas para decir y diagnosticarse y decir, en realidad tengo este problema. Y puede ser que esa etapa de consideración donde está en ese proceso de ponerle nombre o etiqueta a ese problema lo haga a través de publicidad online o a través del e-commerce que vaya y explore y demás. Y que la decisión de compra al final la tome por otro canal, que ya sea que vaya a la tienda física o por un email que le mandamos o eh, por otros canales. Puede ser que la retención sea... ...porque ya nos dejó un review en un foro, porque nos habló, habló de nosotros en redes sociales... ...porque encontró un artículo en nuestra base de conocimiento y dijo... ¡hey! qué bien, qué buen artículo, se lo comparto a otra persona... ...y puede ser que la recomendación pues, eh, la haya hecho porque encontró que teníamos una promoción... ...y entonces dijo, bueno, ya yo no puedo eh, aplicar a esta promoción, pero tengo un amigo que sí... entonces le pasó la promoción porque de pronto ya le había hablado de eso... Y también puede ser que haya tenido un anuncio en redes sociales. Así funciona la multicanalidad porque el proceso de compra de un usuario no es lineal. Y por eso es importante hacer un marketing multicanal. Porque cada uno de ellos tienen que trabajar entre sí para que eh, las personas eh, nos encuentren y los podamos llevar hacia un proceso efectivo de compra. Vamos a hacer un caso de estudio. Eh, un restaurante, por ejemplo. Mapeamos primero, esto se llama un mapa de empatía, también los voy a invitar a que eh, analicen, busquen en internet información sobre el, el mapa de empatía. Lo que buscamos acá es saber qué piensa, qué siente, qué ve esta persona a la que queremos llegar y poder mandar el mensaje correcto en el momento adecuado. Luego vamos a aterrizar, un buyer persona, donde vamos a identificar por qué nos compra, por qué no nos compra, eh, por qué le compraría a un, un competidor, dónde lo encontramos, quiénes son sus influenciadores, la personalidad, sus intereses, todo esto, um, aterriza el buyer persona. Por aquí les dejo un enlace también eh, de una herramienta de Hotspot que se llama Make My Persona, te va haciendo preguntas, respondes las preguntas y eso te va a ayudar a aterrizar un poquito mejor, muy guiado, muy dirigido a tu buyer persona. Cómo esta persona, por ejemplo, que es eh, un restaurante, puede lo podemos ver dentro de un, un mix de canales o, o cómo funciona la multicalinalidad con ellos. Por acá lo categoricé, la, la gráfica que teníamos antes, eh, lo categoricé en las tres grandes etapas que son atraer, interactuar y convertir, deleitar y fidelizar. Si vemos atraer está en la parte de conciencia del Customer Journey, interactuar y convertir, y convertir abarca consideración y compra, deleitar y fidelizar abarca retención y recomendación. Entonces, eh, lo mismo retomando, los canales pueden ser múltiples, pero si lo analizamos, si lo aterrizamos para nuestro propio negocio y ya si hacemos aquel ejercicio que les comentaba de, eh, de traction, nos va a ayudar, sí, nos va a llevar tiempo y esta fase de análisis eh, puede ser un poquito eh, tediosa en el sentido de que hay que dedicarle tiempo para hacerlo, pero te va a ayudar a ser más certero en cada una de las decisiones que vayas tomando en el futuro. Entonces, para finalizar, hazte un experto en tu cliente y luego mantente flexible. Si nos centramos en el cliente, siempre va a estar un paso adelante de la competencia. Sí, los competidores es importante tenerlos eh, mapeados, pero lo más importante es crear un canal de escucha activa para tus clientes, de tal forma que pueda identificar qué es realmente lo que necesita, hagas los ajustes que se requieran para poder atraerlos, convertirlos y analizarlos, o bien, eh, perdón, y retenerlos, o bien, si hay que hacer más cambios más profundos en la estrategia de negocio, como el producto, el precio, la plaza, la promoción, también esté abierto y flexible para hacerlo. Te agradezco mucho por haberme escuchado y espero que todo lo que te mostré en esta charla te sirva de mucho. Si tienes dudas, si tienes preguntas, puedes hacérnoslo llegar también por medio de WordPress TV y con muchísimo gusto vamos a... Eh, responder cualquier duda que tengas al respecto. Muchas gracias.